Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy ya nos encontramos como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde a través de nuestro programa Conciencia Tech, que se transmite, ya saben, a través de la estación de radio del Campus Puebla del Tecnológico de Monterrey, tráfico 109 y también de nuestra página del programa Conciencia Tech. Eh, y bueno, pues hoy sabemos que, eh, bueno, se disculpa ahí Raúl porque tuvo un compromiso que atender laboral y no va a estar presente en el programa, pero les tenemos una gran sorpresa. No sin antes agradecer a Andrés siempre por la producción del programa y a ustedes por estar presentes hoy 29 de abril del 2022, ya eh, aquí en el TEC de Monterrey se cierran algunas etapas, últimos días de clases para los prepos TEC. Eh, pasamos a la última semana del segundo subperiodo en el TEC 21. Y bueno, los alumnos de TEC 20 siguen en su proceso eh, semestral, entrando ya segundos parciales y a la etapa final del de semestre. Y sin lugar a dudas, estoy súper contento porque hoy tengo una colega mía eh, eh, que trabaja también en el tecnológico de Monterrey, y que es, eh, pues, ingeniera industrial de profesión, ¿verdad? Tiene su maestría en sistemas de calidad y actualmente es la directora del programa de ingeniería industrial y de sistemas en Campus Sinaloa. Pero no solo eso, es coach eh, a través del el Conscious Business, que es lo platicamos siempre Raúl y yo, y aparte de ello, coordina, es coordinadora nacional del comité, de, eh, del comité, Mentor en Ingeniería Mujeres en la Ingeniería y Ciencias. O sea, está sumamente activa en esta parte de que las mujeres se involucren más en este tipo de carreras STEAM, ¿no? Que le llamamos STEAM. Y también es parte del Comité de Operaciones de la Iniciativa de Patronos Hermosos. La verdad me da mucho gusto, ya desde cuando la conozco, y me da mucho gusto que esté conmigo Yolanda Burgos. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Hola David, buenas tardes y pues encantada de, de que me des el espacio y la oportunidad de estar aquí en Conciencia Tech. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y, y, y hoy eh, yo de hecho les debo de confesar que, que este, la invité, me dice déjame checar algunas actividades porque pues estamos llenos de actividades eh, normalmente aquí en el Tech, pero eh, le digo con toda confianza tú subgiéndonos y háblanos de un tema que te guste, que te apasione, que, que quieras eh, que se toque en la mesa y que sea parte de, del enriquecimiento que buscamos en este programa, como todos los viernes. Y bueno, eh, ahí está el tema, ¿no? El tema está muy se me hizo muy interesante y se llama El síndrome del impostor. Y a ver, Yola, ¿qué, qué, qué, ¿qué diablos es esto del síndrome del, del impostor? no pues bien David, estoy seguro, segura, perdón, que varios de ustedes han escuchado ese término, digamos que en los últimos años se ha puesto más de moda, pero sin embargo, pues es algo que siempre nos ha acompañado como seres humanos y para ejemplificar esto, ¿cuántos de ustedes? Estoy segurísima David que a lo mejor el mayor o menor lo diga a, a, a ti te ha pasado, a cualquier persona del auditorio que nos esté escuchando que acumulamos logros académicos, profesionales, reconocimientos, elogios constantes y nos decimos a nosotros mismos que eso se, se atribuye a la suerte o a que nos tocó ganar ese premio o ese reconocimiento en alguna circunstancia muy fácil para nosotros. Algo a lo mejor tan sencillo como, ¿qué bien luces hoy? Y no sé si te suena familiar alguna respuesta como que, ah, ¿a poco sí? No, no me parece. O sea, algo tan sencillo como eso donde no estás aceptando un elogio que alguien te está, te está realizando. ¿no? Entonces, el síndrome del impostor, pues es por ahí como que, vamos a decir, una dolencia, un padecimiento psicológico, así está catalogado, no es una enfermedad mental, o sea, no está dentro de lo que es el manual de enfermedades psiquiátricas ahí, que, que está documentado en, en, en una academia de, de Estados Unidos, pero sí es un trastorno psicológico que pues hay por ahí estadísticas, me, me di a la tarea, dije quiero llevar alguna estadística reciente, al menos 7 de cada 10 personas, y de acuerdo a un artículo reciente de BBC News, 7 de cada 10 personas lo padecemos. Entonces, ahorita platicamos de dónde viene este término, David, de síndrome del impostor, pero pues hasta ahorita eso, eso es lo que te puedo comentar, es no nos damos a la tarea, no reconocemos esos logros y esos premios o ese crecimiento profesional o personal que hasta el momento hemos tenido no me, me queda clarísimo y ahorita que lo, lo estuviste comentando me, me lo interioricé al final de cuentas y es esa vocecita interior que demerita tus logros porque esa es la realidad o sea eh, el hecho de que tú mismo no puedas eh, reconocer que has logrado algo y a veces eso se traduce también en la incapacidad de poderte ver al espejo y decirte qué bien lo hiciste y tú eres el primero que, que no lo reconoces. Entonces, no sé si sea eso, pero al final de cuentas, si lo recibes de alguien más, al no recibirlo de ti, pues se te hace algo pues que no eres merecedor o que en realidad este, pues es parte de tu obligación. O bien eh, es el hecho de decir, bueno, pues sí, pues salió y así debería de salir, ¿no? Como si fuera una obligación que todas las cosas salieran en excelencia y con un gran eh, logro como tal. Sí, fíjate David, y, y una de, vamos a decir, de las cuestiones más críticas que nos puede pasar con, con este síndrome, es que lo atribuimos Digo, en muchas ocasiones a lo que le conocemos como la suerte y la suerte sabemos que no es otra cosa producto del azar. O sea, si nosotros que nos queremos sacar la lotería, pues vamos a comprar un billete o vamos a comprar un número y ahí sí es totalmente asignado a la probabilidad o al azar como tal, o a la suerte, pero alguien que acumula constantemente logros, alguien que acumula constantemente reconocimientos, pues la verdad que sería como que demasiada suerte para decir que esos logros o ese crecimiento personal y profesional, pues siempre se van a deber a, a la suerte, o, a, o de manera fortuita, entonces es ahí donde tenemos que poner atención, y donde te digo las estadísticas nos dicen aparece este llamado síndrome del impostor, Oye, siete de cada diez personas está, eh, según este estudio, ¿verdad?, con esta situación. Híjole, oye, ¿y quién descubrió esto? Sí, fíjate que, eh, bueno, te digo, aunque siempre ha existido como seres humanos, pero de repente vemos, pues, que aparecen ciertos términos, digamos, quien le puso nombre y apellido a, a este síndrome, pues fue por ahí una psicóloga eh, en los años 70. Donde, bueno, pues por ahí Pauline Klein, eh, una, de una psicóloga que tenía un grupo de alumnos muy destacados, muy exitosos, pues en algunas pláticas que tuvo eh, con sus alumnos, ellos le confesaban que fíjate, a pesar de ganar concursos internacionales en el área de ciencias, pues de ser pioneros en muchas iniciativas y en muchas áreas de conocimiento, le confesaban que sentían que estaban engañando al resto de sus compañeros. Entonces es aquí donde pues esta psicóloga se da la tarea de estudiar este fenómeno bueno ya después viene, viene una colega de ella, una compañera, quien le da seguimiento y lo bautiza como, como el fenómeno primero del impostor. Luego sale por ahí un famoso libro con ese nombre que se llama ya el síndrome del impostor como tal y pues empieza vamos a decir a ponerse en boga el síndrome del impostor con las características propias o algunas de las características que hasta la fecha hemos, hemos mencionado. Oye, tú acabas de decir, hablaste en un lenguaje muy poderoso y honesto, que fue decir, padecemos, ¿no? Al final de cuentas, o sea, te incluiste dentro de, de este entorno. ¿Cómo te diste cuenta que estabas dentro de esa estadística? Fíjate que, que al principio, eh, cuando, por ejemplo, yo las, las primeras veces que, que empecé a escuchar de este síndrome, no lo vi como algo negativo. Eh, te voy a decir por qué. Eh, recuerdo mucho, hace algunos años atrás, digo, mi mayor trayectoria es en el tecnológico de Monterrey. Tengo 16 años siendo parte del TEC de Monterrey. Pero eh, por ahí, en un inter, fui llamada a colaborar en una, en una empresa, en una in iniciativa privada. Y bueno, pues eh, ahí, cuando yo llego, Digo, a pesar de que era un área que, que me llamaba mucho la atención como ingeniera industrial. La verdad que sí, sentía que estaba en medio de la nada, o sea, refiriéndome a que no sabía nada del puesto en el que me habían asignado. ¿no? Me sentía así relativamente chiquita comparada con colegas que, por ejemplo, esta empresa se dedicaba a la fabricación de cartón y recuerdo cuando me dieron los primeros recorridos, o sea, me cuestionaba una y una y otra vez, ¿qué estaba haciendo aquí? Y, y decía, no, es que yo voy a tardar años en conocer todas las cuestiones técnicas que ellos me mencionaban, porque recuerdo que mencionaban resistencia del cartón, qué calibre, qué gramaje por metro cuadrado, eh, que los tiempos de pedidos. Entonces, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no voy a ser capaz de poder de poder tener el desarrollo, la capacidad que veía de muchos de mis colegas. Por ejemplo, se si sabían de memoria los códigos de los cartones, por ejemplo, decían, me vas a fabricar un millón de la 30, 17, 80? Y yo me quedaba con la boca abierta, decía, ¿qué voy a hacer? ¿no? Entonces, al principio te decía, David, no lo vi negativo, porque como que es la famosa curva de aprendizaje en muchos aspectos, cuando estamos empezando a conocer un nuevo terreno, un nuevo campo de acción, un nuevo campo de estudio. La parte negativa creo que viene, y, y tú como coach, sabemos este, dentro de la inteligencia emocional o de la amistad emocional que siempre hay un balance, no hay sentimientos que normalmente tenemos como positivos o negativos, pero los que tenemos catalogados como negativos, que es el miedo, que es la frustración, que es el, el enojo, nos damos cuenta que en realidad no son negativos, vienen, vienen a balancear los que tenemos catalogados como positivos. Entonces aquí con esto del síndrome del impostor, también creo que de alguna manera nos simbra y nos viene a a poner esta parte de la humildad o de la apertura para el aprendizaje. Pero para que se dé este, esta situación que te estoy diciendo, de que realmente lo asumamos, el síndrome del impostor como aprendizaje, pues sí tenemos que tener bien clara la postura en todo momento de lo que es actuar como protagonistas. Y bueno, eh, te digo, ahí fue creo que la primera vez que estuve consciente que estaba con, eh, sintiendo ese síndrome del impostor, porque recuerdo que como a los tres meses, yo ya me sabía, sabía gramajes de papeles, ya me sabía de memoria muchos códigos de cajas, pero recuerdo que salió un colega que era de los que se encargaba de los top ten, salió de vacaciones, y me dijo, Yoli, te vas a encargar de tal cliente. Y de verdad yo me sentía incapaz, temblaba, temblaba, porque si ¿sí cuánto te vas a ir, no, pues que una semana. Entonces, ahí es donde entra, te entran muchas dudas, sabes que tienes la capacidad y ahorita vamos a entrar en materia en ese aspecto porque de qué depende que sentamos que somos los síndromes del, síndrome del impostor que padecemos, perdón, pues de muchos aspectos. Pero ahí principalmente es la duda de tu capacidad para poder realizar exitosamente una, una tarea. Sí, me, me, me, me queda muy claro y me, me, me caen mucho los 20 porque al final de cuentas, y, y creo que... Cada camino y cada vida es una historia en particular. Y ya el, el darte cuenta de estas situaciones, pues ya va generando en ti cierta conciencia, que hablamos mucho en este, en, en este programa acerca de ello. Y la otra cuestión importante que mencionaste aquí fue esta parte de tomar la parte protagónica de, de la situación. Y protagonismo quiere decir precisamente apropiarnos de, de las cosas como tal, ¿no? Para poder reconocer y, y irnos más allá de esto. Y me viene a la mente que sí, a través de esa historia que llevaste de tu vida a partir de ser niño de todo lo que hayas vivido, hay momentos en la vida que te marcan. Y, y voy a dar eh, un ejemplo y a veces me han de odiar mis papás porque luego los, los ventaneo por acá y eso no quiere decir que no haya sido padrísimo la forma en que a su manera y a su forma pude convivir con ellos. Pero me acuerdo que siempre me decían, eh, mi mamá que era más, más dura, me decía, es que si sac, eh, sacaba yo buenas calificaciones y de repente sacaba un, un buen promedio y sacaba algún reconocimiento, me decía, es que es lo mínimo que espero de ti. Y, y bueno, pues, y de ahí se me fue quedando, y es que es lo mínimo y lo mínimo y lo mínimo que espero de ti. Y entonces la otra vez, me, hace un par de unos tres años tuve un alumno que era un poquito problemático aquí en, en, en la institución y esa vez llegó bien contento acabando un semestre me dijo, profe, es que ya saqué promedio de 89, bien contento y yo le dije, ah, es que pues es, es lo mínimo que espero de ti con las capacidades que tienes y con, con todo lo que puedes sacar adelante, ¿no? Y se lo platiqué a mi esposa y me, me dijo, ¿Sabes qué? Es que ese muchacho no buscaba que le dijeras, es lo mínimo que espero de ti. Y dice, no, él buscaba que lo felicitaras y que lo escucharas y que le reconocieras, eh, eh, pues, el avance que tuvo. Y de ahí me cayó el 20, y dije, no, si es cierto, pues, si uno mismo, a través de sus conductas, puede propiciar que estos reconocimientos y méritos pierdan sentido para la persona, ¿no? Claro, pues no es mi responsabilidad, pero lo que digo puedo marcar para que este síndrome, pues, se ¿no? Fíjate, David, que has tomado, eh, ahí vais a mencionar un concepto clave, y, y esta anécdota que traes de cuando eras niño, y lo que te exigía tu mamá o lo que te decía, es uno de los factores principales, digo, que existen en la literatura respecto a dónde nace o qué es lo que nos influencia sentir ese famoso síndrome de, del impostor. Y uno de ellos es la autoexigencia. Eh, si nosotros nos exigimos, ah, pues, vamos a decir, o ponemos, vamos, eh, bueno, definimos lo que es el éxito. Pero no de una manera estática, sino que lo estamos moviendo constantemente. Por supuesto, nunca vamos a estar conformes. ¿no? Eh, y ahorita que mencionabas la historia de, de este chico, pues yo te aseguro que si hacemos una encuesta, vamos a decir en ese grupo al que pertenece y les dices qué significa el éxito para cada uno de ellos, vamos a encontrar definiciones muy diferentes y sobre todo estándares para cada cada chico, cada chica y esos estándares del éxito pueden llevar diferentes factores mezclados. Tú sabes que para muchos ser exitoso va a ser tener un sueldo pues impresionante. Para muchos ser exitoso va a estar viajando siempre, un trabajo que les permita viajar y tener libertad de estarse moviendo. Para otros ser exitoso va a ser que en cuanto se reciban este pues, poder cambiarse, a lo mejor con la pareja, de todas casarse, perdón con la pareja de toda su carrera y formar una familia, entonces lo, el éxito es muy, muy relativo y es precisamente ahí pues donde nos hace cortocircuito a quienes de repente agarramos ese síndrome del impostor y otra gente ve lo que nosotros nos negamos a, a ver de manera objetiva, ¿no? entonces a, a, si llegan y te dicen David, pues eres, eres un exitoso director de carrera, y tú te cuestionas el por qué me están diciendo que soy un exitoso director de carrera, pues es que están viendo diferentes puntos, diferentes factores que David ha estado cumpliendo. Eh, por supuesto, con el estándar de lo que esa persona o ese grupo de personas están tomando en cuenta para que una persona se considere exitosa. Entonces es ahí pues, donde entramos pues, en diferentes definiciones de, de lo que es el éxito y lo que causa este síndrome. Te quiero, por ejemplo, contar, fíjate, Michelle Obama, que es una de las mujeres más poderosas de, del mundo, eh, por ahí en el 2019, eh, bueno, fue muy controversial una conferencia que dio por ahí en una secundaria londinense porque empezó diciendo que ella padecía el síndrome del impostor, o sea, una mujer que ha estado en los foros más importantes a nivel internacional, que tiene una silla apartada en la ONU, que, pues vamos a decir, ha conocido el éxito rotundo, no solo por ser la esposa del presidente de Estados Unidos, sino por mérito propio, ¿no?, al graduarse de una universidad de prestigio, este, con altos honores, y, y bueno, todas las, todo lo que ha contribuido a nivel social y, y económico a nivel mundial. Entonces, si tú escuchas que dice que alguien como ella, su sufre el síndrome del impostor, dices, pues de alguna manera quieres justificar el que un simple mortal como yo, como tú, digo, pues lo estoy sufriendo. Pero más allá, eh, el hecho de que una personalidad como Michelle Obama se abra y pueda decir que sufre el síndrome del impostor, pues vamos a decir, nos da como que el alivio de que no está mal que en algún momento lo experimente. Lo que sí está mal es que no haga algo para poder vencer o para reconocer que lo sufro y bueno, pues dar un paso hacia adelante y que eso no afecte mi vida personal y profesional. Hay, muchos, hay muchas historias de, de personas muy, muy, muy exitosas que, que han sufrido y siguen sufriendo el síndrome del impostor porque sabemos que pues de manera nata tendemos a buscar eh, pues nuevos conocimientos y cada que estamos buscando nuevos conocimientos o que salimos de nuestra zona de confort, por supuesto que vamos a dudar si somos capaces, si lo estamos haciendo bien, si nos van a evaluar y por supuesto si nos van a evaluar, queremos que nos evalúen de la mejor manera. Eh, entonces es, no es un estado estático, pero sí eh, creo que el hecho de que existan personas que te digan que lo han sufrido de alguna manera nos ayuda y nos apoya a sentirnos como que reconfortadas de que no somos los únicos que podemos padecer el síndrome del impostor. Oye, eh, no, pues hablando de Michelle Obama o de cualquiera de nosotros que, que padece este síndrome del impostor, es, por ejemplo, alguien a lo mejor, ya ahorita comentamos ejemplos, hemos platicado acerca de, de, de las posibles situaciones individuales que hemos tenido acerca de ello, ¿cómo un chavo, como una persona, como alguien de nuestro auditorio puede identificar que está sufriendo el síndrome del impostor? Bueno, pues mira, eh, primero que nada, antes de, de mencionar, fíjate David, antes de mencionar cómo identificar si lo están sufriendo, hay un factor muy preponderante en la actualidad y que a lo mejor cuando tú y yo estábamos muy pequeños o, o incluso adolescentes, pues todavía no nos tocaba vivir lo que es el boom de las, de las redes sociales. ¿no? Ahorita nuestros jóvenes pues viven, respiran y comen con las, con las redes sociales. Y las redes sociales han sido un factor preponderante para que incremente el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque de repente escuchas, a si tú publicas algo y te estás fijando, o los jóvenes están fijando cuántos likes tienes, o quién vio mi publicación y qué comentarios me pusieron. E incluso este, muchas dinámicas que hacen de, para definir si hubo un ganador o un perdedor es el número de likes o el número de, de visitas o el número de vistas que tuvo cierta publicación. entonces Las redes sociales de alguna manera han incrementado exponencialmente los casos, sobre todo de jóvenes que pueden padecer el síndrome del impostor. Te, te pongo otro ejemplo concreto. Eh, ahorita muchos de nuestros regresados, y te lo digo porque me ha tocado vivirlo con lo que son los empleadores y lo que exigen los empleadores, pues quieren que recién egresados ya sean unos expertos en ciertos temas. Entonces eso pues les genera mucha frustración y les hace sentir de manera natural este síndrome. Oye, es que tú estás diciendo que, que te certificaste en Lean Six Sigma y que tienes experiencia que, que trabajaste en tal empresa. Entonces yo espero esto de ti. Y te digo, a muy temprana edad, pues ya lo que es el nivel de exigencia y de autoexigencia por cada uno de, de los jóvenes, es, pues es exageradamente alto. Eh, pero, pero sí, David, existen pues de alguna manera ciertas formas de que nosotros podamos identificar el síndrome del impostor. No sé si quieras eh, preguntarme algo o comentar algo antes de mencionarlo con respecto a, la, a lo que te comentaba ahorita sobre el boom de las redes sociales. Esta parte de las redes sociales, y en sí lo he notado, eh, eh, esta parte de los likes, y esta parte de, de buscar un sentido de pertenencia, pero también un sentido de reconocimiento por parte de la comunidad a la que pertenecen, eh, sí he visto y he notado que estresa mucho a los chicos, ¿no? Eh, en el sentido de, de esto, y, e inclusive eh, su valía personal la ponen en cuestión, ¿no? Y eso me realmente pues, es altamente preocupante, ¿no? Porque al final de cuentas, y lo primero que tenemos que mencionar es que, que cada uno de nosotros vale por el simple hecho de ser, de ser persona y no por el hecho de los likes que tiene, o de las calificaciones, o de eh, la carrera que estudió, ¿no? Y, y también en este ejemplo, eh, y me da mucha risa a veces porque precisamente las empresas buscan recién egresados con tres años de experiencia para un puesto, o sea, pues si está recién egresado y estudiando, ¿cómo va a tener tres años de experiencia? Si tiene seis meses o un año, pues ya es una ganancia enorme, ¿no? Entonces realmente a veces confunde, se confunde esta situación y, y frustra a las personas porque al final de cuentas pues, llevan una cierta preparación y hay un cierto crecimiento personal, pero si validas a lo mejor estas historias que te estás contando sobre eh, estas dudas que vienen, porque vienen de manera natural, como tú lo dices, cada que hay cambios, pues dudas de, de tus capacidades, pero si a, el entorno también es agresivo, pues valida más esta situación. ¿no? Sí, de, totalmente, David, y, y ahorita lo, lo acabas de comentar, el entorno. Entonces, el sufrir en mayor o menor medida el síndrome del impostor, pues va a depender de cada situación y de cada persona, porque cada uno de nosotros nos puede de repente tocar enfrentar una situación muy, muy similar y cada quien pues lo va a enfrentar de acuerdo a sus valores, de acuerdo a su cultura, eh, de acuerdo al entorno, a la situación en particular que en ese momento esté pasando, sea familiar, sea economic, económica, laboral. no Entonces todos esos factores al mezclarlos pues, nos van a dar una receta única que va a contribuir, pues por supuesto, a que una persona viva o no viva el síndrome del impostor. Entonces te digo, aunque hay variabilidad en cómo cada uno de nosotros puede vivir el síndrome del impostor si hay algunas maneras eh, o características que puede tener este síndrome, que vuelvo a mencionar, es algo totalmente psicológico, no está catalogado como una enfermedad mental eh, en, en, y precisamente por eso pues no es como que afecte nuestra vida diaria o, o el poder ser capaces de relacionarnos o que, que ocupemos medicarnos, no, no, nada que ver, pero bueno, eh, cuando se vuelve muy crónico, pues sí puede llegar, digamos, a afectarnos nuestra autoestima, sobre todo, ¿no? Entonces, pues algunas de las formas en las que nos podemos dar cuenta si sufrimos el síndrome del impostor, pues algo tan sencillo como que constantemente dudamos de lo que si hacemos está bien hecho. Eh, bueno, pues yo doy dentro de clases dentro de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas y me pasa mucho, por ejemplo, eh, pues nuestros alumnos ahorita en la carrera hacen constantemente proyectos con lo que llamamos socios formadores, que son empresas. Entonces los, los retos o los proyectos que ellos están ahorita trabajando, pues es en la vida real, ¿no? En la vida real empresarial o dentro de una industria. Y pues eso de alguna manera les genera ansiedad, les genera inseguridad, pero quieren que les esté revisando cada uno de los pasos o cada viñeta que, que van abordando en su reto. O sea, ni siquiera se esperan a un primer entregable, un segundo entregable, sino que se acercan y me dicen, maestra, ¿me puede revisar o me puede dar su visto bueno antes de subir el documento? Que puede ser válido, eh, digamos, en, para darle un overview y, y ver si están los puntos completos, pero ellos quieren que con punto y coma, de manera que asegure que al momento de que van a subir su entregable, pues vayan a tener un 100. ¿Por qué? Porque tienen ese miedo de, no re, de realmente, aunque ya contaron los puntos totales de ese primer entregable, pues no esté bien. O sea, dudan de su capacidad. Entonces, ahí eso es, es bien constante. Y no sé, ¿a ti, David, si alguna vez te ha tocado alguna situación similar? Sí, la, la, la realidad es que, por ejemplo, hoy... Este, que tuve precisamente examen de módulo, después de dos años tuve, aplicamos un examen presencial después de, de, de tanto tiempo y la verdad que digo, qué padre volver a este ambiente de, de un examen presencial con ingenieros, le, le, al menos yo así les mencioné, ¿no? No, profe, ¿por qué? Le digo, ¿no? pues porque pues vas a vivir toda la experiencia de ponerte nervioso, de estar cuestionando precisamente si Tienes los conocimientos, dudar de lo que sabes y tus respuestas. Y todo eso se va a venir en dos horas. Y la, dependiendo de las elecciones que tú tengas, este, pues va a ser el resultado que generes. Porque al final de cuentas, si te compras la historia de que no está bien y dudas en algo de lo que estás haciendo, pues puede ser que la probabilidad es que te, te llegues a equivocar, ¿no? Pero eso te tiene que generar un aprendizaje. Y ese entorno real no lo estabas viviendo, a pesar de que teníamos a los otros formadores y todo eso, pues no era un ambiente de, de estar en, en, en físico en algún lado, ¿no? Entonces, realmente creo que esta parte de ir fortaleciendo la seguridad, pues te ayuda en este tipo de herramientas, y, y aparte que soy profe de a la antigüita en ingeniería, que me gustan esos este, espacios de, de, de, de, de presencialidad, y me gusta mucho esta esta parte. Y te iba yo a decir, bueno, esto es eh, sumando, te iba yo a decir, ¿qué tanto afecta eh, el tener muchas expectativas? O sea, ¿cómo los papás podemos influir en estas situaciones con los hijos a través de generarnos altas expectativas de ellos? No, pues es excelente, excelente pregunta, ¿no? y, y... Te confieso, David, que un poco difícil de, de contestar. Digo, también soy mamá y definitivamente influye mucho porque, por ejemplo, mira, yo soy mamá de, de tres hijos, Edgar de 17 años, Carolina de 15 y Valeria de 6, ¿no? Y pues cada uno con características muy particulares, aunque vengan del mismo papá y de, y de la misma mamá. Y debo confesar que que creo que cuando tienes la poca experiencia, cuando la primera vez que tienes un hijo, pues por supuesto quieres que sigan el modelo que en su momento tú seguiste, pero así empezamos, pero luego vamos más allá y luego a veces tendemos a facilitarles ciertas cosas o a saturarlos de herramientas porque queremos que ellos no carezcan, oye, si a lo mejor tú ibas a clases de inglés. Nada más, este, o ibas en cierto colegio, no, pues tú quieres que vaya en el mejor colegio, que vaya a clases de inglés, alemán y francés, porque ahorita con el mundo globalizado que, que, que vivimos, pues es muy importante que manejes los idiomas. Este, quieres que además, pues sabes que el deporte es buenísimo, que practique natación, que practique fútbol, eh, que vaya a clases de pintura, porque por supuesto las artes o, también son, son muy importantes. Entonces, desde muy chiquitos. Empezamos a saturarlos de, de muchas, muchas actividades y pues vamos transmitiéndoles ese modelo de que quieren ser todólogos e incluso muchas veces a que hagan actividades que realmente no les apasionan y no les gustan. Fíjate que hace poquito en una de mis clases yo les preguntaba a, a los alumnos, ¿qué entienden por pasión? ¿Qué es, una, ¿Qué es pasión para ustedes? Y una alumna rápido, rápido me contestó, dice, pasión es hacer algo que te encanta, aunque mucha otra gente puede eh, considerar o catalogar como difícil, tú disfrutas y te sientes pleno o plena haciéndolo. Entonces, creo que eso debemos de impulsar como papás. Te digo, yo soy pues, mamá de tres hijos con características muy especiales cada uno. En la más pequeña, de hecho, David, tiene síndrome de Down. Y, y bueno, es un entorno totalmente diferente. Y cuando aprendes que el éxito de tus hijos, ellos lo van a decidir y que no se los vas a imponer tú como una regla única, creo que ahí ya estamos contribuyendo mucho. Creo que, que esta parte es, es bien importante y a la vez es, a veces dura, eh, en el, como padre, yo no hablo de, de, de los hijos, ¿no? Eh, pero sí como padre irte dando cuenta de que no tienen por qué seguir el camino que tú les marques porque tienen esa posibilidad de libre albedrío para poder elegir, eh, creo que eso es fundamental, ¿no? Pero cuando a ti te cae el 20 de eso y empiezas a dejar de saturar y de exigir que, que se vuelvan todólogos y que les des un montón de herramientas y empiezas a entender al ser humano que está ahí contigo porque... Tú lo haces con todo el amor del mundo, pero también con todo el amor del mundo lo saturas, con todo el amor del mundo lo estresas, con todo el amor del mundo lo, eh, eh, le gen generas altas expectativas que no le pertenecen a él. Y cuando te empieza a caer el 20 esto, es difícil para ti como papá, pero empiezas a entender al ser humano que está de aquel lado y, y empiezas a decirle, ¿sabes qué, hijo? Yo eh, te amo libre de expectativas, tal como eres y, y con lo que tú elijas hacer como persona. Y siento que eso es liberador para los muchachos porque empiezan a esa autenticidad de poderse sentir seguros de quiénes son y no de lo que van a hacer o de lo que van a tener. Y creo que eso, eso es altamente valioso, empezar a cultivar en nuestros chavos esa esencia del ser y no de la valía del tener o el, o el hacer y no denostar la pasión, porque esa parte que, me, que mencionaste de, de, tu, de tu alumna, creo que es algo fundamental. ¿No? Ah, es que a mí me gustan los videojuegos y quiero ser jugador profesional. Ah, pero tú en tu lógica y en tu razonamiento, dice, eso implica un vicio, implica esto, esto otro, esto otro, entonces denostas es, eh, esta situación, ¿no? O yo quiero ser músico, ¿eh? ¿De qué va? O quiero ser psicólogo eh, y sale el comentario de a lo mejor un tío, un ancestro, una persona conocida, ¿de qué vas a vivir? ¿Vas a terminar de, de profesor? ¿Vas a terminar de esto, ¿no? Entonces, fíjate cómo marcamos a través de estas etiquetas, ¿no? Y nadie nos garantiza que no va a ser feliz y que va a vivir plenamente con lo que decidas. hacer. Sí, definitivamente, mira, no, no quiero como que meterme mucho en el entorno académico, va, van a decir los, los chicos que, que nos están escuchando que, bueno, quiero un rato de relax y pues estoy hablando del académico, pero quiero, no quiero dejar de pasar la oportunidad de comentar un caso, bueno, varios casos de éxito muy importantes que tuvimos, bueno, aquí en el TEC, cuando se empezaron a, a impartir los semestres, sí, pues en tres ocasiones consecutivas, dentro de ese de ese equipo de, de los semestres sí recuerdo que, que incluso yo me encontraba en las disyuntivas incluir en el equipo a, a unos alumnos con cierto perfil por ejemplo la primera vez que se impartió semestre y aquí en campus Sinaloa pues uno de ellos venía de un programa eh, pues de condicionalidad o sea de hecho ya ya ya casi para o sea de que no puedes aprobar más porque pues es muy probable que ya sea una baja definitiva no cuando entró a semestre y de verdad, era la estrella. O sea, en la empresa tuvimos la oportunidad de, tra de trabajar con la empresa y todo el mundo preguntaba por él y en las evaluaciones era de los mejores evaluados. Al final del primer ejercicio lo que hicimos, bueno, pues fue un, pues una encuesta de, de preguntar qué era lo que más habían disfrutado y el, la retroalimentación que él nos dijo es, no me sentía señalado, señalado por un número él se convirtió en el mejor expositor, fue el que dio la mejor propuesta junto con su equipo, pero decía, el hecho de que no me sintiera evaluado con un número me dejó ser, y sentí que me quitó la etiqueta del alumno condicionado por el número de materias que llevaba reprobadas. Y digo, este fenómeno se repitió, se repitió por las tres ocasiones consecutivas que tuvimos eh, semestre ahí, digo que viene siendo por ahí el papá de, de pues, lo que es TEC 21, pero sí es muy importante, pues, de la mano con lo, con lo que acabas de comentar anteriormente, David. Oye, y bueno, ya hablamos de esta autoexigencia, eh, de darnos cuenta que nos estamos en el momento de sentir miedo eh, cuando nos enfrentamos a algo nuevo y que no vaya a ser, y sentir que no voy a ser capaz. Y hablamos también de las altas expectativas que pudiera eh, tener un alguien externo a ti y que eso te genere este síndrome. Sí. ¿Qué otras posibles fuentes de origen puede tener? Sí, claro, mira, eh, más que... Bueno, por ejemplo, si continuamos o de alguna manera cerramos con alguno de los puntos que nos hacen identificar si estamos padeciendo el síndrome del impostor, pues ya ahorita mencionábamos que dudamos constantemente de lo que hacemos, que pensamos que siempre nos vamos a equivocar o que no nos va a salir bien, aunque a la par de estarlo realizando, estamos recibiendo elogios pues, de compañeros de trabajo, de familia, de amigos. ¿no? Otro punto que ya habíamos mencionado, pero lo quiero nuevamente resaltar, pues es que los logros que, que tenemos o los éxitos estamos constantemente atribuyéndolos al azar. Es que estuve en el momento adecuado, eh, es que oye, qué padre tu proyecto, de verdad felicidades porque ganaste el primer lugar y decimos, no, no es que le caía bien al profe o no, es que, pues es que el, mi jefe es muy, amigo, es muy amigo mío o no, no lo hice tan bien como, como ustedes creen. O sea, cosas como no reconocer o no ver claramente lo, el logro que otros están viendo a nosotros. Otra forma es que constantemente estamos en ansiedad, en ansiedad crónica porque pensamos que en algún momento dado, David se va a dar cuenta que yo no sé nada del síndrome del impostor, me va a descubrir que sé cero del tema y, y eso me aterra, eso me genera mucha ansiedad y me genera mucho miedo. Entonces le puede pasar a cualquiera en un entorno laboral cuando va a estar en una reunión donde tiene que exponer algún proyecto en el que todo el mundo sabe que es el líder, pero es el síndrome del impostor me dice, no sé nada, a pesar de que ya tengo lidereándolo dos meses, tres meses, seis meses, y todo el mundo me ve como referente y especialista en ese tema, eh, siento esa inseguridad y siento que me van a descubrir que no sé tanto como ellos piensan. Nosotros mismos de alguna manera eh, saboteamos las posibilidades de tener éxito porque nos negamos, nos negamos a aceptarlo eh, y, y te digo esas son de alguna manera pues los puntos como que más comunes que pueden suceder o con los que nos podemos dar, nos podemos dar cuenta pues que estamos padeciendo ese, ese famoso síndrome del impostor y uno más se me, se me pasaba pero de repente por ejemplo tú eres un coach certificado David eh, uno de los, de los mejores y si padecieras el síndrome del impostor un ejemplo muy, muy claro sería que vas a dar una sesión de coach y sin embargo estás preparándote exhaustivamente en cada uno de los pasos que incluye una sesión de coaching, aunque tú sabes perfectamente que lo dominas. Pero el miedo a equivocarte, el miedo a no cumplir una expectativa, pues te genera o hace que formes parte del famoso síndrome del impostor. Y es eh, sumando y recapitulando todo lo que dices, me viene a la mente esto que dijiste, la parte de decir no me sentí etiquetado por un número y me sentí libre de ser, eh, y a partir de ahí fui, eh, pues demostró ser eh, precisamente muy proactivo con, con, otra, con otro chip distinto, ¿no? Eh, simplemente variando el entorno, ¿no? Por estaba en el entorno totalmente del salón de clases o académico y pasó a un entorno con una relación con el socio formador y, y, y hubo un match ahí eh, en esta relación y eso trabajó la parte de la seguridad, el reconocimiento y todo, lo y le dio un cambio, ¿no? Fundamental a la actitud y creo que eso es de suma valía. Pero... Eh, Voy del lado no, no solo de la coach y no solo de la profesora, sino de la antes de tocar el tema personal este, de, de la directora de carrera. ¿Cómo apoya en este sentido a sus chicos cuando detecta claramente que, está, que están en esta situación? Bien, mira. Pues Primero que nada, me gusta hacer diferentes preguntas para detectar si realmente están sufriendo el síndrome del impostor. Porque es muy normal que de repente te puede pasar a ti, me, me pasa a mí, eh, que dudamos ante cierta circunstancia de, de algún logro, alguna actividad que estamos, que estamos haciendo, que estamos teniendo. Sin embargo, cuando esto es constante, es nuestro día a día, y, y sí, tengo casos de, de alumnos que atiendo que, que es su día a día, o sea que son brillantes, pero no hay día que no vengan a mi oficina o que no se me acerquen y estén cuestionando y es que no sé y es que no me va a ir bien. y hoy Por ejemplo, hace poquito, ahorita va a empezar lo de las votaciones para las planillas estudiantiles y se estaba conformando la SAIS, la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Industrial. Y de manera particular le dije por ahí a dos, a dos chicas este, que, que quería que se postularan para, le dije, es que ustedes tienen todo para que quisiera que estuvieran ahí. ¿Es que usted cree que ganemos, Miss? es que, ay no, es que es para otro perfil de mujeres, es que casi la mayoría son hombres, entonces ya entran ahí en juego varias cuestiones que van de la mano con la pregunta que me hacías hace ratito, David, sobre cuáles son las posibles fuentes o que pueden repercutir para que vivamos el, el síndrome del impostor y uno de ellos es pues, la cuestión del sexo, ¿no? Normalmente, y las estadísticas lo demuestran, las mujeres sufrimos más del síndrome del impostor que los hombres en mucho mayor proporción, o sea, te puedo decir que 7 contra 3 eh, un, es uno de los factores muy, muy importantes y bueno, pues ahí te comparto que, que me toca participar en, en varias in, iniciativas muy, muy valiosas pues para poder bajar lo más posible ese, ese porcentaje, ¿no? Pero bueno, volviendo a la parte de, de cómo me identifico y cómo apoyo una de las, de las recomendaciones que les doy es que les digo, a ver, ponte a hacer una lista de qué has hecho en, el, en este último semestre. No, pues este, me gané el premio al mérito académico, ando en un proyecto de emprendimiento, este, trabajo con mi papá o... Eh, este soy deportista de alto rendimiento o gané el primer lugar en oratoria o estoy en pintura o estoy en el equipo representativo de béisbol o de básquetbol, entonces cuando empiezan a numerar o a listar todos sus logros y todos sus éxitos digo a ver, espérame, ahí están son muchos, ¿eh? son más de 10 pero luego les pregunto ¿a qué le puedes atribuir que has, has logrado eso? algunas veces me contestan ah no, es que pues es que una amiga me invitó para ser parte del representativo y como le caí bien al profe, a la profe. A ver, ¿tú crees que por eso te, te hicieron parte del representativo de béisbol? ¿Porque le caíste bien al profe o a la profe? Ah, no, es que el profe me dijo que, que soy muy buena para correr y que salto, o sea, tengo muy buenos saltos. Entonces entonces no fue porque le caíste bien a la profe, o sea, fue por tu habilidad, por tu capacidad. Entonces cuando empezamos a indagar ese tipo de cosas, eh, vamos puliendo, vamos quitando como que la basura y se dan cuenta pues que realmente los logros son propios y que contribuyeron en su totalidad a que esa lista de logros, de éxitos, de actividades pues realmente fueron por su capacidad y por su valor como, como personas y como seres humanos. Entonces sí es muy enriquecedor pa, para mí, David, cuando logro que un alumno, una, una alumna, un chico, porque no solo me he tocado con, con, al, con alumnos y alumnas, realmente reconozca y se dé la valía, eh, pues dices, no, pues no tiene precio, ¿no? Así como, como dice la famosa frase. Me, me viene a la mente sobre esto, eh, cuando teníamos esta, esta materia de introducción a la vida profesional, ¿no? Donde eh, en algún momento trabajábamos lo que era el plan de vida y carrera, y de repente les, yo les soltaba la pregunta, ¿cuáles han sido tus logros más importantes?, en lo, a lo largo de tu vida. Y a veces se quedaba en silencio el salón. Y después, cuando les decía, bueno, a ver, ¿nunca te sacaste una medalla por nadar, por jugar algo? Ah, ya empezaban a alzar la manita, ¿no? Ah, y, oye, ¿nunca ganaste un concurso de spelling o un concurso de matemáticas? o saliste a bailar en una ceremonia en tu escuela, sí, o organizaste sí. alguna actividad, o y fuiste del equipo representativo y se ganaron una medalla, y ya empezaban a alzar la manita otros y otros y otros, y, y decía, bueno, y entonces eso qué es, chavos, para, y chavas, para ustedes, ¿qué es eso? Eh, ¿No es nada? Son logros, son éxitos. <risa> Eh, exactamente, y, le, y me decía, no, pues es, es que son entonces logros, profe, ah, bueno, y entonces ¿por qué ustedes mismos no los valoran? ¿no? Eh, no esperen a valorarlo, que alguien más los valore hay que valorarlos nosotros, ¿no? ahora lo entiendo más que en ese entonces pero eh, entiendo muy bien que si yo no valoro mis logros, pues aunque me lo digan de afuera, si yo no los valido, si yo no los interiorizo y si yo no me siento orgulloso de ellos y los de mérito, pues obviamente lo que me puedan decir las personas externamente, pues no, eh, no va a ser de mucho significado para mí. Entonces entiendo que el trabajo que tienes que hacer con este síndrome tiene mucho que ver con un trabajo interior. Sí, to totalmente, porque... Siempre va a haber factores externos, siempre va a haber por ejemplo uno de ellos pues por supuesto que es el entorno fami familiar, tú lo decías desde un principio David, cómo influye o cómo eh, cuando tu mamá te decía pues es lo mínimo que puedes hacer, por supuesto que eso nos va a marcar, eh, nos va a marcar el entorno eh, familiar, nos va a pasar de repente algún suceso en particular a lo largo de nuestra vida, eh, incluso si estás en, te dan un nuevo puesto y de repente comparas el sueldo de, de algún colega y, y piensas que el hecho de que a lo mejor él te doble el sueldo significa que pues, eh, tú eres menor o, en, o tienes menor capacidad que, que ese colega, sea hombre, sea, sea mujer. O sea, son muchos factores que no podemos controlar. Sin embargo, el vivir o cómo vivir el síndrome del impostor, porque por ahí ya te compartía que hay una alta probabilidad de que, de que lo suframos en algún momento de nuestra vida. La manera en que lo vivamos pues va a depender de cada uno de nosotros y por ahí eh, en un libro, bueno, hay varias, hay varias editoriales que han publicado con diversos autores lo del síndrome del impostor, pero una de, de, los, de las definiciones que más, que más me gusta de, del síndrome del impostor es que eh, lejos de verlo como la parte negativa porque en algún momento de tu vida va, lo vas a vivir, lo veas como un aprendizaje. Así pasaste por una situación donde dudaste de tu capacidad, pero luego hagas ahí retrospectiva, a ver qué fue lo que me causó ese sentimiento de negativismo que me hizo dudar de mí y pues aprender sobre qué fue lo que, lo que causó ese sentimiento negativo. Y bueno, de alguna manera yo creo que cuando alguien es exitoso, cuando está acumulando tantos elogios, Tantos reconocimientos, de verdad, que definitivamente no pueden ser fortitos y no pueden ser asignados a, a la suerte. Entonces, eh, sé que se me está acabando el tiempo, David, pero uno de los puntos también importantes para reducir el síndrome del impostor es que aceptes positivamente el feedback, o sea, que aceptes ese elogio, que aceptes esa retroalimentación positiva. Eh, no te va a ser una persona egocéntrica, no te va a ser una, una persona... Pesada, por ejemplo, si lo estamos diciendo así, la simple y sencillamente es una seguridad de poder aceptar un elogio que te lo están dando pues, de una manera proactiva y positiva. Y, y yo creo que me, para complementar esto, eh, agradecerlo, no, agradecerlo y ya no a, adicionar eh, palabras que, eh, que demeriten, esos elogios, ¿no? Porque al final de cuentas te lo están diciendo porque lo están viendo en ti. Y creo que eh, si no, eh, queda otra cosa que hacer es agradecerlo, porque... Y es trabajarlo, porque a veces no es tan fácil tampoco agradecerlo, porque confundimos precisamente hasta qué punto entra mi ego y hasta qué punto, este, eh, quiero ser humildemente arrogante por no quererlo reconocer, ¿no? Al final de cuentas. Eh, y creo que eso es... Eso es uno de los aspectos más importantes en este sentido. Hablaste de algo importante, que la mayoría de las mujeres, que más dicho, en su mayoría, más mujeres que hombres tienen este síndrome eh, del impostor, o presentan más este síndrome del impostor. ¿Qué hay de las ingenieras? Uy, ahí todavía nos vamos... Aumentamos el porcentaje, David. Te comentaba hace ratito que, pues, tengo la fortuna de, de participar en varias iniciativas, pues que tratamos de empoderar a, a las mujeres en las áreas STEM, eh, porque, bueno, si de por sí a nivel mundial, digamos hay, pues hay estudios que todavía eh, dos tres de cada diez mujeres están en las áreas STEM. Digo, ¿y esto es que ingresan? Realmente hay algunas estadísticas muy tristes donde en algunos países a veces solo una, una de cada diez personas eh, ingresa a las áreas STEM son mujeres, ¿no? Si nos vamos específicamente aquí en México, pues varía mucho entre los estados. Por ejemplo, yo estoy en Sinaloa y somos de los estados pues, con más baja participación en áreas STEM por parte de, de las mujeres. Y bueno, una vez, vamos a decir, te gradúas como ingeniera y tiene mucho que ver la cultura, David, porque a lo mejor te graduaste con honores, te graduaste con certificaciones, con experiencia internacional, reconocida, etcétera, etcétera, pero tiene mucho que ver la cultura. Aquí depende cada estado, o sea, no podemos generalizar a, este, a nuestro país, a nuestro lindo México, pero por ejemplo aquí en Sinaloa hay una cultura muy machista y, y sí. A mí me tocó vivirlo en persona recién egresada. Recuerdo trabajaba en una, en una empresa donde me tocó ser supervisora de producción y era inadmisible. Así me decían, ¿cómo esta muchachita me va, me va a mandar? ¿No? O sea, yo tengo 20 años de experiencia en la empresa y ella no va a saber más que yo. Aunque a la mejor así fuera, ¿no? Pero es como que esa poca apertura pues, a la recepción. Y pues eso se transmite. O sea, si tú no tienes esa maestría emocional para saber enfrentar, esa parte pues lógicamente que vas a sentir y vas a vivir en toda la extensión el síndrome del impostor. Entonces, las ingenieras o específicamente quienes como mujeres estamos dentro de las áreas STEM, pues sí nos toca vivir este muchos episodios pues donde que contribuyen a que vivamos con más frecuencia el síndrome del impostor, entre otros términos como el techo de cristal, donde ya una vez que estás en el mundo laboral, pues nos cuesta más trabajo ascender a a, a puestos de liderazgo directivos ¿no? y no lo digo yo, no lo dice Yolanda Burgos, lo dicen las estadísticas y aún más las estadísticas pues son claras, este, pues ganamos más o menos en promedio una tercera parte de lo que ganan nuestros colegas hombres a los cuales respeto y admiro mucho, pero bueno pues ya andamos ahí participando en varias iniciativas que nos permitan pues encontrar eh, más inclusión y más equidad en, en, eh, de género Oye y sí definitivamente creo que ese es otro aspecto eh, es yo también lo he leído en estadísticas ganar eh, 30% por menos que, que por el simple hecho de, de, de la diferencia de sexos eh, creo que es algo que, que es algo fuerte no y, y que buscan y que hoy veo cada vez más que las empresas están buscando esa inclusión pero este todavía hay mucho trecho por por trabajar en ello y Nada, me gustaría que, que, que dedicáramos un programa a esto y que invitarte nuevamente para que nos hables de esta parte de, de, de las oportunidades que tienen las mujeres de estudiar carreras STEAM eh, con estas habilidades, pero no solo eso, sino que también qué eh, oportunidades laborales tienen en el mercado como ingenieras ¿no? para, para promocionar todo lo que tenga que ver con, con estas áreas y que se rompan ciertas creencias, porque todavía hay familias muy arraigadas en sus creencias, en su historia de vida, en todo México, no nada más, donde eh, cómo va a estudiar una chica ingeniería civil, ingeniería mecánica, eh, todavía hay más en ingeniería industrial, pero de todas maneras, este, como ingeniería mecatrónica, ¿no? y todavía uno en su labor, como tú o como yo, que recibimos papás, para que nos pregunten acerca de esto, eh, todavía noto que hay una gran cantidad de personas que tienen esta cultura, ¿no? Y entonces, nada sería más padre que también hablar de este tema contigo en algún otro de nuestros programas, desde la mirada y desde la parada de, de, de una mujer que está viviendo y que está eh, eh, metida en estas iniciativas. No, pues encantada, David, y a la orden cuando me digas, este, yo con mucho gusto participo, y sobre todo pues para crear conciencia de cómo podemos apoyar a que realmente se reduzca esta brecha de género y pues alcancemos y tengan éxito estas iniciativas en busca de, de la equidad y de la inclusión, porque son dos términos diferentes que, que podemos platicar. Muchas gracias por ahí. Y bueno, eh, yo recapitulando y como una conclusión de, de, de esto... La verdad es que tenemos que poner mucha atención en la historia que nos estamos contando dentro para eh, eh, poder detectar esta parte del de autosabotaje, esta parte de, de los pensamientos negativos, del poco reconocimiento hacia nuestros propios logros. Y para ello debemos de ir trabajando, eh, y, y esto lo hablo a título personal, act eh, actividades importantes que yo eh, empecé a trabajar y que me han generado ciertos resultados. De vez en cuando, eh, por lo menos una vez por, por semana, a lo mejor anotar alguno de mis logros y agradecerlo, ¿no? También mirarme al espejo y reconocerme yo y felicitarme por el hecho de, de haber logrado las cosas. Y otro aspecto que funciona es hacer pausas conscientes, a lo mejor dedicarte un minuto o dos de tu tiempo a hacer una respiración de atención presente, para estar en contacto contigo y eliminar estos pensamientos negativos que te vienen, y no es nada más eliminarlos, que desaparezcan, sino simplemente hacerlos conscientes para poder, eh, como dijiste tú, eh, estar consciente de que tenemos esta parte, verlo no como una emoción negativa, sino como una emoción presente, que la hago consciente y que puedo eh, sacarle provecho como un aprendizaje, preguntándomelos para qué me estoy contando esas historias. ¿Qué requiero sí. hacer para poder sacar adelante y, y saber que soy capaz de hacer las cosas? Sí, no lo pudiste decir de la mejor manera, David. Creo que la palabra clave ahí es consciente, que es una palabra cortita, pero que tiene mucha, mucha trascendencia y que realmente si nos paramos a analizarla, vemos la gran diferencia que, que puede tener en nuestras vidas y cómo la gran mayoría de las actividades que hacemos en nuestro día a día, yo he hecho este ejercicio con mis alumnos, les digo, a ver, de las actividades que han hecho el día de hoy, ¿cuáles han hecho de manera consciente? No pues que todas, a ver, ya cuando les explico lo que es consciente, lo que es realmente estar centrado y, es, y, y tener claro la consecuencia que va a tener la actividad lo, o lo que estás haciendo, entonces, ah, no es cierto, manejé de mi casa a, aquí al TEC y no supe ni cómo llegué, entonces eso fue un acto inconsciente, no lo hiciste con conciencia, y bueno, derivado de, de esto, de hacer las cosas con conciencia, pues, otra vez, no somos exentos de vivir el, o de tener el síndrome del impostor, de tener esta condición psicológica, pero lo que sí va a contribuir a nuestra vida es reconocerla, pero una vez que la reconozcamos, que seamos conscientes, que, que, que lo valoremos y eso forma parte también del autoconocimiento, que es algo importante dentro del de, de liderazgo consciente. Este, pues entonces sí si ver si eso lo vamos a convertir en algo que nos esté atormentando o lo vamos a convertir en un aprendizaje que contribuya a nuestra vida a mejorar, pero no mejorar con esa exigencia de que nunca estoy conforme con lo que tengo, sino mejorar conscientemente y este pues ser felices, ¿no? Ser felices en la vida con lo, que, eh, con lo que se nos va presentando y sobre todo tener gratitud por cada una de, de las cosas que hacemos y que vamos recibiendo. Excelente, eh, excelente tema y, y, y lo le invitamos a todos lo, lo, los que nos escuchan o que están y que les gustó el tema y que les tocó alguna fibrita, a que lo pongan en práctica y empiecen a, a ver, ah, sí reconozco esto y empiecen a todas las sugerencias y todas las eh, acciones puntuales que platicamos aquí, que las experimenten, porque, bueno, pues nada, nadie puede experimentar en, cabena, en cabeza ajena, lo tenemos que experimentar y coméntenos si, eh, si, si están sintiendo este síndrome, cuándo lo han sentido y cómo lo han podido superar en, en ese momento y en esa instancia. La verdad, Yolanda, te agradezco mucho por tu tiempo, por, por estar aquí con nosotros eh, si quieren estar en contacto contigo, nos puedes dar tu correo electrónico para que te contacten. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mi correo es yolanda.burgos.tech.mx Y pues es una lástima porque ya se nos terminó el tiempo, pero eh, de verdad te agradezco mucho por, por haber estado aquí y estamos muy contentos de haberte recibido. Gracias Andrés por la producción. Nos vemos el próximo viernes a través de Conciencia Tech. Encantada y muchas gracias, David. Muchas gracias, Andrés. Bonita tarde para todos. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.